Te quiero así como eres, mi campeón. Solo recuerda que debes calmarte, hacer todo paso a paso. Que el mundo se caiga, que la gente se arreche, tú vas a hacer tus vergas calmado. Paso a paso. Ignora a todas las personas de segunda, esas mierdas que solo quieren obstaculizarte, aquellas que buscan ralentizar tu progreso. Mándalos a comer mierda.